Escupista al viento, vuelan lento, entre acordes menores y lamentos, recuadra un panorama tan funesto. Siento, luego existo y después es que pienso, no me sale bien ser tan correcto, Deberías verme en un espejo Y ya lo sé Sabe decirnos el orgullo más de una vez Pero es más fuerte ir de cabeza contra la pared Y no dejarle de ni una duda a nuestro ego Que nos dicta sus discursos de autoayuda y quiero ver lo innecesario, necesario para poder crecer Hacerme cargo, sangrar mis heridas Renacer Me desvivo lamentablemente en lo que imagino Apilando los problemas al actuar de mi desquicio Ya no puedo más Ya no puedo más Siento Luego existo y después sé es que pienso No me sale bien ser tan correcto